Señor Jesús, aquel a quien amas está enfermo. Tú, que lo puedes todo, te pido humildemente que le devuelvas la salud. Pero, si son otros tus designios, te ruego, le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con tal delicadeza que todos venían a ti. Padre, dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para acompañarle, si ese es su deseo. Señor, te doy gracias por lo que me has dado. Ayúdame y ayúdale también. Fórmame en la abnegación y en la caridad. Te pido, Padre mío, ayuda a todos los enfermos. Bríndales tu luz de la esperanza y del amor. Amén.